Hola, hola, hola, Buenas, tanto tiempo. ¿Cómo andan? ¿Está bien, no? ¿Escucha bien? Dígame si se escucha bien, si se ve bien. ¿No se escucha? Espero que se escuche. Hola, hola, hola, ahí va. Bien, está apareciendo el chat en pantalla, está apareciendo. Bien. Genial. Ah, qué bien. Bueno, espero que les haya gustado la. El estamos por empezar, ese lo hizo H. hipnótico, está buenísimo. <ríe> Tengo que decir que la verdad que estoy muy contento de volver. Tenía, tenía muchas ganas de hacer el tema responde. Ayer tuvimos el primer stream y por si no lo vieron la intro nueva que eh, la vamos a subir como video en el viernes con la partida. Eh, tengo unos anuncios, pero voy a aprovechar les voy a contar de, de las vacaciones. <coughs> si bien solo fueron vacaciones de la taberna, la verdad que la, las necesitábamos, todo el equipo, todo el equipo. Ya para, para final del año pasado estábamos como muy cargados de cosas, haciendo un montón de cosas para la taberna. Y, y estuvo re bueno, estuvo buenísimo eh, el año pasado, la verdad que la taberna levantó un montón. Pero ahora que tenemos más experiencia en esto streamer youtuber, podemos planificar este año mucho mejor para repartir bien el trabajo que tenemos en el futuro y es algo que hicimos durante las vacaciones y, y estamos muy contentos con todo lo que se viene. Hay hay un montón, hay un montón de, de proyectos, eh, por lo menos con la organización empezada, que nos gustaría que se concreten este año. Así que la verdad eh Estamos, estamos todos muy muy contentos. Ayer estuvo buenísimo la partida, la pasamos re bien y no jugamos hace un montón. <risa> eh, la verdad es un montón. Y. Creo que eso fue todo. Las vacaciones fue descansar, fue leer, fue jugar jueguitos, mirar series. <risa> Algo que, que en el pasado no, no teníamos tiempo de hacer. O no teníamos tanto tiempo. Y volver en Twitch está buenísimo. Como tuvimos el, el Estamos por Empezar XOH, que está genial. Tenemos otro para las partidas, también está buenísimo. Y bueno, tenemos el, el overlay que ven en el chat. Ahora el chat va a aparecer en los videos, así que las preguntas de ustedes van a aparecer en los videos, está buenísimo. Y se mueve un poquito, hay cositas ahí por todos lados. Acá abajo hay una, una pequeña lista de, de gente que se suma y demás. Así que. Eh, espero, digamos, que toda la gente que venía a vernos en YouTube se sume a este, este lugar. Pero bueno, nosotros avisamos por todos lados. Así que vamos a hacer unos. Primeros anuncios del año. A ver. Bueno, como, como ya venimos avisando, a partir de, de ayer todos nuestros streams van a ser en Twitch. Este va a ser el formato del DM de Responde. Eh, espero que, que les guste. O la idea es la misma. Va a haber preguntas en el chat, yo las voy a responder y vamos a echar El segundo anuncio es... Bueno, lo, para cualquiera que se perdió la intro ayer, la vamos a publicar el viernes. ¿eh? Va a haber, hay una, vamos a hacer una nueva programación de, de videos y, y, y streams La vamos a subir en, en unos días cuando ya esté totalmente secreta Pero como les dije, hay muchas cosas nuevas Y, y van a ocupar diferentes días en la semana. Como para entrar en, en ritmo y recuperar este mes entero Va a ser de DM Responde los miércoles Como en las viejas épocas del 2020 Todo lo, Todos los miércoles DM Responde Voy a estar acá respondiendo preguntas y charlando. <coughs> en cuanto a el podcast, lo vamos a empezar el mes que viene, todo un mes, como les como dije, para empezar vamos a hacer me Responde y después vamos a seguir con la con la misma de primer y tercer mes, primer y tercer miércoles de cada mes, el de me Responde, segundo podcast y último el taller de creación del mundo. El taller de creación de mundos el siguiente anuncio. Le queda muy poquito. Realmente, creo yo, si bien no, no, no hubo nada construido, mi, mi idea era generar las preguntas para que cualquiera pueda, pueda respondérselas y crearse su mundo. No, no le queda mucho. Pero uno de los desafíos que tenemos este año es hacer un taller de creación de juegos. Creo que me he atrevido en el pasado, nunca logré... Pero bueno, ahora estamos en stream, así que hay que intentarlo lo mejor que podamos. Y el último anuncio es que en Spotify vamos a empezar a subir, finalmente, los videos de Lore y los podcasts. Y eventualmente, cuando podamos, la aventura. El tema con la aventura es que hay que, hay que hacer mucha edición de sonido. Y bueno, <risa> realmente mucha edición de sonido. Cada, cada partido dura tres horas. La, por lo menos las que tuvieron éxito, ¿no? Porque... <risa> Las primeras estaban medio complicadas con el audio y demás. Eh... <coughs> ¿Qué más? Bueno, esos son todos los anuncios. Eh... Así que el formato es como siempre, tienen las preguntas por ahí, yo mientras les cuento de las vacaciones. Fue... ¿Eh? Tuvimos reuniones de organización. Eh, que no, no es lo más divertido para charlar, pero no, nos juntamos exclusivamente para organizar este año y, y qué es lo que cada uno esperaba del canal y, y cómo lo, lo empezábamos a lograr. Así que estuvo buenísimo. La verdad fue, fue lo que necesitábamos y tal vez hagamos más seguido. Porque notamos un crecimiento en el canal constante. Y Tachi eh, me regaló el, el manual que se llama Heroes Fist. Que es un libro de cocina de DD oficial. Tiene cocinas de diferentes razas. Y la verdad, eh, la verdad que están buenísimas las comidas esas. Algunas son bastante complicadas de hacer, pero otras son súper sencillas. Y al final hay bebidas. Todavía no cociné nada del libro, pero eh, no sé qué va a pasar con el libro todavía. Porque me gustaría cocinar algo y compartirlo con YouTube o por acá. Pero, digamos, tengo una cocina muy pequeña todavía como para acomodar la cámara y hacer todo eso. Así que tal vez en un futuro, cuando tenga más espacio, hagamos videos al respecto de yo cocinando. Y si no, las bebidas. Las bebidas son súper fáciles de hacer, no requieren tanto lugar. No requieren un horno. <ríe> eso está buenísimo. ¿Qué más hicimos? ¿Jugamos jueguitos? <ríe> Jugamos muchos jueguitos todas las... Todas las vacaciones. ¿Eh? Estuvimos jugando al, al Battlefront. <ríe> no sé si lo conocen, pero es un juego de Star Wars. En el que, bueno, estabas metido en una de esas guerras gigantes galácticas de Star Wars. Y no pensé que me iba a enganchar tanto, y ahí estoy. P pensé en streamearlo, pero tampoco sé. Tampoco tenía idea de los horarios en los que lo podía hacer. Y no quería que sea algo medio suelto. Quería que, que tenga una periodicidad. Bueno. <tose> para preguntas. ¿Quieren, si quieren, quieren hacer preguntas, si no, a ver, esta es la primera o sea, Más quiero agradecerles a todas las personas que, que nos dieron contentas con nuestra vuelta, que nos tiraron palabras de aliento y de cariño, que se pusieron felices cuando se sumaron el stream y que preguntaron cómo estamos y cómo la pasamos. La verdad, muy... Ahora sí, a ver las preguntas. Francesco02,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 A ver, Carlos, pregunta a Lion Estoy leyendo un nuevo juego de rol posapocalíptico Se llama The Genesis, cuando puedas dar una oportunidad y si ya sabes algo, cuál es tu clan favorito los, El mío son los cronistas Me están siguiendo ese juego lo, Ese juego lo encontró Bachi el año pasado me parece Y dijo, bueno esto lo vamos a tener que ver Porque lo, las imágenes de ese juego Estaban espectaculares No sé nada del juego todavía porque no lo leí eh, Pero está en la lista de, de juegos que queremos Queremos mostrar en la taberna lo, lo que sí vi son los, los dibujos porque estaban increíbles. Creo que, es, creo que es ese, ¿no? Bueno, hay dos al parecer. Me acuerdo de uno que tiene imágenes recopadas. Así que, ¿está en la lista? no vamos, falta, digamos, todavía hay que terminar con algunas cosas y empezar unas nuevas. Pero está de Genesis ahí. Se ve buenísimo este A ver...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 Eh, gracias a todos por las palabras de aliento. Carlos, una duda. Estoy creando una partida de Erron y también estoy creando una ciudad. Pero no sé qué tanta deba tener esa ciudad. Hasta el momento tiene granjas, puerto, mercado. Mercado, Coliseo, Biblioteca. Pero no sé si meter un hospital, templo y lugares bajos. Eh, la verdad que parece bastante avanzada esa ciudad. Tiene una biblioteca de Alejandría. Un edificio así. Probablemente eh, precede al hospital y al templo. El templo es seguro, digamos. Así que, o tal vez los dos edificios se pueden combinar en una sola cosa y, y funcionar de lo mismo. Y lugares bajos es, es lo primero que sucede cuando tenés un lugar alto. Hay otro lugar más bajo. que yo lo agregaría. Suena una ciudad bastante grande e importante. Tami 73. Quiero dirigir uno de los módulos de la campaña de D&D. alguno fácil para principiantes. Bien. El meme del Discord es... <ríe> la mina perdida de Pandelva. Es la... La partida que te, que te dan en el starter pack para iniciar. Que Está buena. Está buenísima para empezar. Es muy, muy accesible. Es, es, está bien explicada. Tiene, tiene muchas cosas para hacer. Es divertida. Después, en cuanto a otras... Depende de más o menos lo que quieras eh, Ahí... a ver... Estoy acordando ahora... A mí me gusta mucho el... Eh, Strad... Eh, Ravenloft... Bueno. de Strad, ahí está eh, La tumba de la aniquilación puede ser... Yo creo que... Para empezar Pandelver está muy bien Después ya podés girar hacia otro lado A mí me gusta Salmarsh, pero... Por el mar... Requirion pregunta, ¿Quién es responsable si el DM hace un juego basado en lo que buscaban los jugadores? Que son novatos, y luego terminan diciendo es que no les atrae tanto. ¿Será que no saben bien qué es lo que quieren o que no están acostumbrados? Me pasó una campaña luego de la sesión 1 y estoy dudando. O sea, la <risa> el DM preparó un juego y la idea es que los jugadores tenían que buscar algo y a ellos no, se terminó, no les termina interesando.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 Todas las veces que empezamos la aventura. <risa> Nunca sabes si lo que vos tenés preparado a los jugadores les va a interesar o les va a entretener. Así que tendrías que tendrías que seguir intentando. No, no pierdas miedo. Seguid, seguid. Alguna va a pasar. <risa> Carlos. ¿Has tenido la oportunidad de retomar Everron de Rising from the Last War? ¿Qué opinás de las marcas del dragón y la profecía del dragón? La verdad es que no. No tuve tiempo de... O sea, no es que no tuve tiempo, no tuve oportunidad como de bien decir, ¿Tomar? Eh, y te juro que esos nombres me suenan de algún lado, pero no los tengo, perdón <risa> no leí ningún... el, el manual al que más atención le di, eh, le di esta, estas vacaciones es al de la comida Y también al de Tulu CTM tema edición que me regalaron para mi cumpleaños Bachi también eh, Pero eh, estamos, estoy interesado en Averron y eh, quiero hacer algo pronto Tami73, ¿qué opinas de talla La verdad es que talla me parece un manual increíble, está buenísimo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 Phoenix 93.13 He estado viendo a lo largo y ancho de YouTube videos de cómo crear campañas para rol, pero siento que no están bien explicadas para seguirlas, así que mi pregunta es, aunque ya subí un video acerca de esto, me preguntaba si podía explicar un poco más detallado la forma correcta de crear campañas. Bueno, va a ser un poco rápido esto, pero una vez que vos tenés una idea, de qué se va a tratar, supongamos que va a ser, hay que recuperar el trono de un rey. Vos sabés que tenés eso. Una que tenés esa idea, sabes que hay un trono, hay un rey, alguien que se robó el trono. O sea que ya tenés un antagonista y un rey. Bien. El trono ese probablemente sea. esté en un castillo y ese castillo va a estar en una región. Todas estas cosas que estoy nombrando son las que vos tenés que crear para poder crear la campaña. Una vez es que tenés el rey, no el trono, el rey y el antagonista, vas a buscar las formas en las que el antagonista consiguió robar el trono. Razones por las que los hizo, formas en las que lo hizo y personas que lo ayudaron. Todo esto vos lo, lo creas. Como para tener un, una, una idea en general de la historia. Por lo menos al principio. No hace falta que tengas el león del mundo. Pero sí que sepas una idea de qué pasó antes. Como para darle información a los jugadores cuando pregunten. Una vez que pasó todo eso. Que tenés más o menos la base bien hecha. Vas a tener que avanzar un poco la historia. Y decís, bueno. Se el trono. está, es el rey malo ahora, por ejemplo. Y pide impuestos más caros. Entonces, impuestos más caros a todos. bien En un pueblito en la distancia se encuentran los, los jugadores que sufren esto de que les corren impuestos más caros. Y ahí ya tenés las primeras misiones. Que están relacionadas con la historia principal que es recuperar el trono, pero vas al nivel local. Entonces, el problema es con la persona que le cobra los impuestos. El impuesto todos los días, no saben si, si realmente el impuesto está tan caro y cosas así. Entonces ellos... Van a querer investigar, vengarse, o robarle, o algo por el estilo. Ella tenés pequeñas misiones iniciales. Una, con estas, el objetivo de estas misiones iniciales es... Darles información sobre lo que sigue. No, no directamente el trono, pero sí tener... Pensado, de manera escalonada... Diferentes eh, partes de información que los van a llevar a entender... Que alguien se robó el trono, que el rey está preso en un calabozo... Y que tal vez ellos lo podrían rescatar. Una vez que tenés ese camino... Podés crear misiones secundarias alrededor para que ellos consigan cosas, para que ellos conozcan personas que Ganen recursos, pierden recursos, se genere drama Una vez que suceda eso, tenés que empezar a dirigirlo Y, y, y no solo tenerlo escrito, tener preparado mapas está bueno, tener preparado música está bueno Y, y eso es una campaña, además Está bien resumido, pero es algo así, tenés que empezar con una idea Darle una, una fundamentación y después en, empezar a crear hacia algo bien chiquitito y ese, y ese punto inicial es donde empieza la campaña. Pero si, si querés saber un poco más sobre el proceso, puedes hablarme por Discord y podemos charlar de esto un rato. Dami73, ¿qué maniobras de Mastermaster te parecen mejores para un arquero? ¿Algún otro tip para hacerlo más viable? Sabes que no me acuerdo de las maniobras. Me no acuerdo las Hay una que me gustaba mucho. Hay una que era cuando vos atacabas, podías ignorar. No, cómo era? Bueno, el de desarmar está buenísimo, yo creo que... No sé si se puede con un arco. Si, pode... si vos, te, te, se te viene alguien corriendo, vos le disparás un flechazo en la mano y suelta el hacha hasta que pueda ser una... espada. Una... Um... Habría que ver si se pueden comer. Estoy pensando ahora. Uh... Y me gusta el... Hay uno que tirás tu dado de superioridad y te podés mover. Por...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 Pero sus transformaciones animales me gustaría que se vieran metálicas o robotizadas, pero solo narrativamente. Que al transformarse pierde sus beneficios en ¿Cómo lo harías vos? Ah, está buena la idea. Vos querés que, digamos, que se vea medio metálico. Tal vez no hace falta que sea completamente me me metálico, digamos, sino más bien eh, medio cyborg, que tenga partes de metal y, y partes de cuero y pelo, como para darle para que todavía esté comunicada con la naturaleza Algo así podría Podría funcionar, tal vez tipo la cola De metal, medio Atornillada a la, a la parte de atrás De la rata, algo por el estilo Suena súper suena copado Tal vez los colmillos de metal Que no debería influir en nada, pero Mantiene, digamos, la estética <risa>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 Que, con los que ellos hablaron, lidiaron, combatieron y discutieron, así Se puede, pero tengo una sesión cero. A ver... Carlos Gutiérrez. y que ahí están discutiendo. ¿Habrán, ¿Habrán en algún futuro más videos del bar de la taberna? Sí, sí, sí, están... O sea, es parte, fue parte de la charla eh, Que Max va a aparecer más en el canal Va a haber más videos sobre él Así que eso, no se preocupe Digamos ah, Acá está, no. ah, ya viene eh. Bueno Carlos Gutiérrez, el vampiro de la mascarada Cuando un vampiro está frente a una persona herida Una cortada, etcétera, ¿Le sale la bestia? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa si un vampiro se corta el dedo y se lo chupa? ¿Te cuenta como alimento? Hay que ver, digamos, cuál versión de Vampiro estás jugando. Yo te recomendaría Quinta porque... Eh, en Quinta es de... O sea, en Quinta te cambiaron el sistema de, de puntos de sangre por, por hambre, que me parece una belleza. Es Fantástico. Entonces, seguramente lo que te pase es que tengas que hacer alguna tirada de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es una tirada de un chequeo de sangre, de, de, de hambre.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 Pero probablemente, digamos, eh, va a depender mucho de la situación y del hambre que tenga el vampiro. Eh, la bestia sale si salen malos dados. Eh, esa es más o menos la explicación. ¿Eh? Sí, ¿Eh? o sí. Sea, ¿Por qué le va a contar como alimento? Porque probablemente la bestia eh, mate a esa persona y se toma todo, tipo, una bombilla y... Eh, y cuando vos consumís a otra persona, te superalimentás. ¿Eh? ¿Qué pasa si un vampiro se corta y se... No, eso... Eso es algo que haría un vampiro, lo de, de, de, de... Pincharse el dedo y lamerse la herida. Lo haría por una cuestión de teatralidad. Porque son así de... de, de eh, así se presentan en el mundo con, con este nivel de, de dramatismo exótico de los Tal vez lo hace para de alguna manera un poco más eh, seductora o, o incluso, digamos, que está sangrando, se chupa la herida, mira al enemigo como esto no me importa nada. Algo así. Nacim Santos. <ríe> ¿Cuándo revisan los directos de creación del mundo? El, creo que el mes que viene. Creería que el mes que viene. <ríe> y está todo bien. <ríe> Pero este mes van a ser todos de Me Responde. Bueno, fue rápido. Ya estamos en el fin de las preguntas. A ver, ¿qué charlaron mientras tanto? No sé si está bien tallada la regla de modificar a voluntad la subida de habilidades sin importar la raza. No, hay una pregunta más. Acá hay una más. Voy al, voy al, igual voy a charlar. de Las subidas de habilidad. A mí me parece un cambio buenísimo. Porque una, una de las cosas que sucedía... Primero, a nivel diseño de juego... El, lo mejor que podés hacer para, para como diseñador a un jugador es darle posibilidades de modificar el personaje a su gusto. Y desde lo que está haciendo ahora AD&D es que te permite hacer eso desde que vos elegís la raza. Que generalmente es lo primero que está en el manual, creo Eso está buenísimo. Además, a nivel eh, estética del mundo, lore, lo que sea. Te, te da la sensación de que puede haber... Como, la explicación que yo doy es con los gnomos. Hay un gnomo que vive en la cima de la montaña y otro gnomo que vive en el Ártico. Y esos dos, si bien son gnomos, van a tener características diferentes. De la misma manera que las personas tienen esta característica. Pero no dejan de ser gnomos. Comparten esta, esta raza, pero su cuerpo está eh, modificado por el entorno en el que crecieron. Eso, eso me parece buenísimo a mí. Veamos. Phoenix 93. ¿Qué método de repartición de atributos y habilidades prefieres que, prefieres que sea por medio de tiradas o que la raza y la clase los den puntos? Y también piensas de los juegos. De los juegos que usan reglas opcionales para aumentar estadísticas por medio de otros me, medios de... A mí me gusta tirar dados. A mí me gusta tirar dados. Lo que generalmente hago es darles en y D, &D poderes hacen 7 tiradas. Se ignora la más baja. O sea, se ignora el. el sí, se ignora el. el la que los jugadores quieran, pero siempre es la más baja. Y después reparten como ellos quieran las habilidades. Lo que sí eh, considero sumamente útil, la parte de repartir puntos, a la hora de jugar one-shots, a la hora de jugar campañas cortitas de 5 o 6 sesiones, como para agilizar el tema de creación de personajes. ¿Ya? Y los juegos que usan otras reglas de creación de personajes, la verdad que siempre depende del juego, porque... Eh, a mí me gustan mucho si sí, Dayden Day no es así, pero me gustan mucho los juegos que son que Están basados en habilidades eh, No en niveles Es decir, vampiros por ejemplo Que vos tenés cada punto de una habilidad Te da un dado nuevo para tirar eh, no, sé, no, no sé cómo es el Dark Souls. Nunca lo jugué, siempre lo, lo vi en stream Pero esos me gustan muchos más Son, siento que El jugador tiene todavía más posibilidad De armar el personaje a su propio <risa> Carlos Si un vampiro muerde un zombie, el zombie se convierte en vampiro. Si no me equivoco, creo que era parte del folclore de los vampiros, que alimentarse de la carne muerta era letal. Así que el zombie cuenta como que está muerto. Yo no estoy seguro cómo es en vampiro ahora, porque en el manual no creo que haya zombies. Pero para mí la va a pasar mal, Uno no se va a alimentar de ninguna manera. Tal vez absorba algún líquido, no va a ser sangre, va a ser algo re podrido. Y probablemente vomiten. <ríe> Al zombie no creo que le pase nada. ¿eh? Al zombie, o sea va a recibir un poco de daño. Pero después. Va a tener un enemigo que está muy vomitando. Eso le va a pasar. Adria. ¿Cuál es la clase ideal para un novato? ¿Y cuál es la más compleja? <ríe> la, la recomendación suele ser. El guerrero es la más fácil. Y, y los que usan magia son los más complejos. Tal vez el mago o el hechizo. Pero esto es por porque las reglas de magia son un poco confusas al principio, pero una vez que ya las absorbes es más fácil. El guerrero simplemente ataca. Pero también eso es un poco una, una mentira, porque después tenés las maniobras, tenés realmente posicionamiento en el combate del guerrero. A, dónde, ¿A quién te conviene atacar? ¿A quién no? ¿A quién proteger? ¿Cómo moverte? También hay una complejidad ahí. Por otro lado, <ríe> al principio es más fácil, de en menos opciones. Hay gente que le gust gusta, digamos. Eh, tener más opciones. Y está dispuesta a aprender las reglas que requieran eso. Y te arranca con un mago. O con un hechicero. Pero la, la, la, los lanzadores de magia suelen ser los más. Complicado. Tal vez el brujo. Es eh, un poco más fácil. Porque solo tener dos hechizos. <risas> eh, eh pues... Carlos, siempre. Siempre hice mi monje bárbaro, pensando que me gustaría rolearlo como. Pero lo siento muy inútil fuera de combate. ¿Será que mi clase en quinta edición que me acomoda son los que tienen magi magias más graciosas como ilusión menor o dramaturgia? La idea. La idea de los monjes fuera de combate es que. deberían usar su sabiduría. para. para ayudar a resolver problemas, así que tal vez. Pensalo como un, un monje que sea un poco más social y trate de ayudar a sus compañeros con complejos que tengan, o, o él mismo buscar sus problemas. Tiene, tiene, hay, hay formas muy divertidas de jugar monje. Yo creo que habría que buscarlo. Tal, tal vez es como vos decís, si te, te gusta digamos, tirar luces de colores por las manos y, y reírte mientras bailan. Eso, eso siempre es válido. <ríe> Bueno, llegamos al final de nuevo. <ríe> ah, si tienen preguntas, pueden hacerlas sin problemas. A ver, ¿qué más? Hablando de arriba, ah, si sí, yo empecé a ah, ya Ya lo dije. El mal de ojo de Tim Salazar, sí, los vi, gracias por estar chicos. <risa> uh, bueno, ¿qué más? Durante las vacaciones, ya que estamos, les cuento. Planifiqué la aventura, cómo va a seguir. Cómo me gustaría que suceda. unas charlas de la aventura sobre sus personajes y demás. Cada uno de los chicos me dio su input. Ah, eso, eso también quería hablar. El... La taberna responde, va a mantener más o menos la forma en la que la estamos haciendo, que es una vez cada tanto, pero lo que sí me gustaría hacer es más seguido el eh, resumiendo a Nuren. Por otra vez lo hicimos y si bien digamos recorrimos todos los capítulos, a mí me gustaría como sentarnos a charlar sobre capítulos específicos con los personajes o sobre cinco capítulos de los personajes y, y que cada uno responda algo de su personaje y, y se y ustedes lo conozcan más, o ellos los conozcan más, y charlemos un poco más. Expongan también ahí eso. Qué, qué estaba esperando cada uno de cada momento, ¿Qué, estaba, qué, qué pensaba que iba a pasar, o qué le hubiera gustado que pase, eso también está mal. Así que seguro los van, los van a encontrar más seguido estos. A ver... Más preguntas. Ya Le den como A. Creo que vos también. ¿Hay chance de que hagamos una sesión de lunes con ustedes jugando presencial? <risa> Eh, yo creo que sí Pero son muy pocas Más allá del COVID Y más allá de todo eso la... al, rolearlo por, al rolearlo por por rolearlo Roll20 Tengo todos los tableros Música La música que está Cuando yo quiero Y la, la acomodo como quiero Los tokens No me falta ninguna Sola miniatura En Roll20 Tengo todo listo Así que digamos Como que Yo Creo que en un futuro cuando estemos todos vacunados y esté todo bien con, con el coronavirus y, y tengamos un lugar lindo para jugar, este sería excelente porque en presencia nos, nos matamos de la risa. Pero bueno, por ahora nos van a ver rolear en Roll20. <ríe> a ver la... A ver, Carlos Gutiérrez, ¿cómo funciona la dote Draw High Magic? Si soy mago, que va por inteligencia a una sitio con con carisma. A leerlas ahora mismo. En cualquier lado. Vamos a abrir rápidamente estas dotes. ¿Ya? A ver. No, lo, lo que dice la, la dote esta es que la lista de hechizos que te da para tirar los usas por carisma. No importa la clase de, de que seas, eh, vas a usar para estos específicos que te regala el carisma. Bueno. ¿Cómo andas? Bien, espero que vos también Hice un druida Wildfire, talla. Usamos la opción que permite invocar familiares con un Oso de Walsh. bien Ahí va la pregunta, ¿se valdría usar Los dos usos y descansar Tras estar activos y recién ahí Convertirme en animal? Sería como una forma de usar tres Walsh a la vez Respetando las recargas <risa> A ver Voy a leer la regla de forma white shape. A ver, digamos, ¿qué nos podemos encontrar? Porque tal vez haya algún tipo de, de cláusula que nos provenga de usarla. o me no sé, no acuerdo. A ver. Forma salvaje. Ah, o sea, por lo que tengo entendido, vos invocaste... <risa> Como ninguno de mis jugadores juega Andruida, se borraron de mi... <ríe> sí, sí, acá está. El último renglón de la habilidad de Andruida dice. El espíritu se manifiesta por una hora. Que si dormís menos de una hora todavía debería estar ahí presente. Vas a dormir más. No, no se va a poder, digamos, por una cuestión de que eh, vos vas a descansar y se va a ir. Incluso con el descanso corto de una hora. Crash Woman Exit. Tengo muchas ganas de jugar Vampiro la mascarada, pero la verdad, que nunca toqué ni un libro. Es muy diferente a DD porque, por ejemplo, Call of Duty me parece súper diferente. O bueno, por ahí solo que soy una simple playa y nunca salió de Player. Vampiros es sumamente diferente a DD en cuanto a sistema de juego y.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 Vampiro es un juego excelente Se <risas> detrás de Anurim Anten, <risas> uh. ¿Qué fits crees indispensables para un fighter? A mí soy muy malo haciendo estas cosas Pero la fit que siempre me acuerdo cuando me pongo esto es alerta Porque te da un bono en iniciativa Eso le sirve a todos los personajes tipo, no, no hay ningún personaje que no le hiciera iniciativa te da, además, creo que sabes la hora o, o no te pueden agarrar por sorpresa, eso siempre está buenísimo. Eh, así que alerta, para mí, para mí alerta sirve para todos los personajes. Capitán Bardo. Por los barrios bajos de Instagram corre el rumor de que Salazar, el mejor DM de Latinoamérica, va a correr un one-shot. ¿Cómo podemos hacer para elegir a personaje, a los peores jugadores posibles para que la pase mal durante este... <risa> los peores jugadores... Yo creo que es medio un sacrificio, pero deberían ponerse en contacto con todas las personas que ustedes conocen que son mal, malas, malas jugando, con, con mala intención, y, y invitarlos a jugar con él. Pero que ellos no sepan de qué se trata todo, porque... para que no se arruine la experiencia de nadie. <ríe> creo. <ríe> Phoenix9313. Señor Deme, ¿cómo hace sus mapas para campañas independientemente Independientemente del sistema Ahora mismo estoy haciendo mapas con Wonderdraft bueno, Es sumamente fácil de usar, hay un montón de programas Está Incarnate, que tiene una versión gratis Pero el, Los mapas siempre dependen Del lugar donde juegues. Estamos hablando de vampiros que se juegan en el mundo real Vas a tener mapas Vas a tener mapas, que sé yo Aires, eh, eh, Brasilia De México a, Los mapas existen están al alcance de todos, entonces vas a poder usar directamente. Pero, eh, no todos los juegos requieren tablero o mapas. Por ejemplo, Vampiros es un juego casi estrictamente narrativo. No van a necesitar muchas cosas. Eh, D&D, por otro lado, te podés inventar tus mapas o buscarlos por todos lados. <risa> hay, hay mucha gente que se dedica a crear mapas en internet y los regala o los vende. Busca todos DM, son los peores jugadores. <risa> pues, ser. Uh. ¿De, ¿De qué estamos hablando, antes? Eh? Ah, esta pregunta de Bachi. ¿Son de verdad malos jugadores los DMs? Yo creo que la, la, eh, eh. lo de ser malo a la hora de jugar es más una actitud de la persona. No importa, digamos, qué que rol haya cumplido antes en la mesa de rol. Si es una persona malintencionada, eh, fue. si les sirve de algo, algo que me irritaría muchísimo es esas personas que no pueden no estar con el celular en la mano. Y, y no solo eso. Cuando están mirando algo, lo muestran con su celular y se lo muestran al resto de la mesa. ¿Qué esto? Oh. Algo así sería terrible. Well, ¿El proyecto secreto está en marcha? Es esta serie de entrevistas como si eso. El proyecto Super Secreto está en marcha. Está, está siendo preparado. No sabemos cuánto va a tardar, pero eh, es algo que hace mucho que queremos hacer. Lo estamos haciendo con, con el tiempo libre de todos que bueno. Le, le estamos dedicando lo mejor que podemos. Y eventualmente va a salir. Estamos contentos con el progreso que tenemos. Nos organizamos más este año para que, que suceda todavía más rápido. Pero bueno. No hay una fecha que podamos decir. Cuando tengamos una fecha, la vamos a compartir. Y espero que suceda para esa fecha. Eh, quiero volver a lo de vampiros. Eh. Algo. Algo que, que encontré que pasaba en. Eh. Mucha gente era que, que todos vienen de jugar de ID y, y se encuentran con otros juegos.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 ¿Pero hace falta leer todo eso? No. Ahora, a la gente que le gusta Vampiros, o oh, le gustaría, seguro. Hay un montón de información para leer sobre Vampiros. Lo mismo que para D&D. Así que, si, si se encuentran en esta situación de, de quiero jugar este juego, pero a juego de D&D, eh, eh, pueden, ustedes pueden. Denle den, den un poquito más de, de ganas nomás y, y empiezan a leer el manual un poco, aprendanlo, y de repente se van a encontrar jugando ese juego. Que les, les van a pasar de... A ver. <risa> el mejor fighter, arquero, arcano o maestro de batalla A mí me gusta el maestro de batalla <risa> Tiene... Porque juega en equipo, juega muy en equipo digamos. A veces tenés estrategias eh, En las que podés Dar a tus compañeros O ayudarlos, o ponerlos en posiciones ventajosas La verdad que el maestro de batalla es muy entretenido <risa> Vamos, vamos que puedes. Y bueno, ya que estamos, se vienen cosas nuevas de vampiros. Así que estén atentos al canal, vamos a tratar de dar un poco más de información. No, hay un montón de secretos. De esto. Pero eh, espero que uh, conforme pase el año vayan, vayan soltando los secretos y todos conozcan lo que queremos hacer. A ver, ¿qué más estábamos charlando? Uff, la pregunta es bachita. ¿Cómo tengo planificado llevar a cabo hacer un juego? Bien. Yo no, no, no. Voy a, a empezar protegiéndome. No soy para nada un diseñador de juegos. Tengo ideas sobre diseño de juegos. Creo que de alguna manera todos los DMs que pasamos un tiempo jugando tenemos ideas de diseños de juegos porque hay que diseñar la aventura, hay que diseñar puzzles, míos, batallas. Y de, de repente, digamos, te encontrás con con preguntas que se hacen los diseñadores ¿cómo ayudo a los jugadores a resolver el problema? ¿cómo puedo generar un problema? ¿cómo puedo enseñar a los jugadores las herramientas que tienen a su disposición? entonces, ah, la información que yo tengo de diseño de juegos si bien es escasa, estuve aprendiendo durante un poco las vacaciones a ver, ¿qué se trata? y... mi idea, no sé cuánto va a durar la serie de videos de crear un juego de rol, pero... los streams van a ser así, voy a estar yo, voy a tener uno a verle ahí acá y lo que me van a ver es respondiendo, o sea, preguntándome cosas y respondiéndomelas. Le voy a prestar atención al chat a ver si tienen unas ideas, pero como va a ser mi juego de rol, quiero que, que vean el proceso creativo realmente. porque ¿Cuál va a pasar? Eh, tipo, el, el, el, para mí es una locura eso de crear un juego de rol. Pero bueno, el proceso creativo va a ser súper divertido. Y eh, espero que llegue a algún lado también. Me gustaría que tenga un un sistema de, de social que tenga un sistema a gran escala algo mucho más poquito vamos a ver qué sale yo, yo no voy a prometer nada, eso seguro ¿Es, ¿es más divertido jugar con lo que te es más fácil o con algo que sea interpretativamente un reto? Esta es una buena pregunta, porque la pregunta es qué es más divertido y uy me quedó el cuadro, ¿por qué está el cuadro? Cambió ahí, sí, gracias, ahora se ríe, ahora si ven ahí, cada... está medio, medio chueco pero bueno todavía estoy aprendiendo. Con... Eh...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 un montón de veces Pero aprendí que Está buenísimo Ponerte retos a vos mismo De, este, de, de, de, de algo que a vos te gusta Y tratar de resolverlo. Después de todo esta, de esta, de este, de este Tiempo en el que yo trataba de hacer Cosas súper complejas Y elaboradas que, que nunca llegaban a ningún lado Me encontré con que quería jugar algo súper básico Bien, bien sencillo Y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 Adria. Todo el A. vampiro. Los demás sistemas del mundo de la son parecidos son muy, o muy distintos. Si no me equivoco, lo que es 20 aniversario... Eh, son todos todos similares. Comparten... O sea, tiene el sistema de dados de, de éxitos. Con de 10. Pero el resto de la hoja era similar. Los hombres lobos tenían un par de cosas más. Tenían... Gnosis. Rabia. furia, Algo por el estilo. Pero tenían, digamos pequeños sistemas para ello. Además, los hombres lobos tenían como cinco transformaciones en el mundo de las. Era tipo humano. El, el lobo. Medio estaba el que nosotros todos conocemos, el superhombre lobo. El lobo humanoide gigante. Y después estaba más o menos la mitad entre el super lobo y el lobo. Y la mitad entre el humano y el super Todos compartían el mismo, el mismo sistema de, de habilidades. Que mientras más puntos tenías, más dados tirabas y cosas.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 pero la información que tiene tu personaje y la que no. Si vos podés hacer esa diferencia y, y jugar, ya está. <ríe> Saitam. Tres ingredientes que podría tener un NPC o personaje memorable. Bien. <ríe> esa pregunta. Eh, Para mí tiene que tener actitud. Tiene que ser una persona que, que sepa...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 estábamos jugando... no, yo no estaba en esa mesa. Era un grupo de amigos que estaba jugando Merp es Middle Alert Role Playing Game. No sé si es un juego que salió antes o después de Role Master. es un juego reviejo un sistema súper complicado que, eh, depende de lo que vos querías hacer, tenías que tirar una tabla. Y tenías que sacar en un dado de 100 por debajo de ese número. Y hay un tornado. Y él tenía un lazo y uno de sus amigos había quedado dentro del tornado. Y la que se le ocurrió a él era agarrar el lazo, darlo del tornado y sacar a su amigo. Se miraron entre todos, y dijeron: Bueno, eso es absurdo. Y él me dijo: Tenés que sacar abajo de tanto. Creo que era abajo de 5 en un de 100. Y lo hizo. Lo logró. Fue genial. Pero digamos, antes de esa batalla tuvieron un montón. Pero todos, todos se acuerdan del tornado y el lazo. Así que para mí, eh, creo que esos son importantes: actitud, fallos y, y, y ser antiguo con en el entorno. Espero que sirvan. <ríe> Espero estar en lo correcto, además. ¿Qué sigue? Fuel. Well. Ah, no. Acá, ah, canten. ¿En qué momento crees que sea bueno? Que se destape el background de mi personaje sin hacerlo forzado. No, se va a dar la situación. A veces a veces tu personaje quiere hablar del mismo y lo puede compartir. ¿eh? Esto es algo que sucede, que sucede en la vida real. Estás sentado con alguien charlando del partido de ayer y de repente te cuenta digamos, la historia de su vida. Eh, puede pasar. Eso, por más que te digas es forzado, es algo súper natural, de hecho. Tal vez, tal vez alguien te pregunta y ahí puedes compartirlo. Tal vez están cenando y decís, che, me gustaría contarte algo porque fuimos amigos hace meses, peleamos juntos, me salvaste la vida incontables veces. Yo te salvé la vida un montón de veces y no sabes cuándo es mi cumpleaños. ¿Qué es esto? Eso se puede dar también. Suena tan natural como lo es. Así que, o sea, si vos querés revelar todo el background de una, tal vez se sienta un poco forzado. Pero bueno. Hay que medirlo, tal vez un poquito cada tanto. Bueno, cuando inicia una aventura o campaña, ¿cómo manejas lo que se supone que ya saben los personajes? ¿Te va rellenando con tiras de historia solamente o hay algunas cosas específicas que siempre aclarás? ¿Cosas de sentido común? Va a depender más o menos de, de, de los personajes. Por ejemplo... Cuando en la campaña de Anurem, que tenemos a Luciana Max, que son grungs, cuando ellos quieren pensar alguna información de grungs, yo generalmente les pido tirada de historia, pero ellos van a tener mucha más información que cualquier otra persona por haber vivido. Incluso si es algo sumamente básico, simplemente lo saben y se los dicen. No, vos sabés que esto es así, la organización es de esta manera. Eh, no hace falta, digamos, que esté todo, todo en los dados. Hay, hay, hay información que simplemente la gente tiene por estar en el lugar. ¿Quién es el, el líder del gremio? ¿Quién es el mejor pescador? Las cosas que se cuentan en la taberna. Cosas de esos. Sí, es, es información común. Si es información común, no hace falta en las tiradas. Ahora, si hay, hay que indagar un poquito más, de ahí tal vez te pueda ayudar. Vaquero, ¿qué opinas de exiliado? ¿Juego de rol...? Es un juego publicado por una editorial argentina, pero no tiene PDF y solo está en Argentina. No lo conozco. Lo voy a buscar, Exiliado. Gracias. No lo conozco. Lo voy a buscar. Buenas, buenas, saludos de Uruguay. Bueno, voy a buscar a Exiliado a ver de qué tal se trata. No eh, hay muchos juegos de esta parte del mundo. Los que encontré son los de... Pues de una sola hoja que hace... Los de épica. Esos están buenos. Pero así digamos, como manual grande, ¿no? Bien. Sí, yo publicidad de eso. ¿La pregunta, Bachi? Fue él. ¿Juegos de rol en las hojas? Tenemos un video. Buscanos eh, a ver si... ¿Eh? ¿Eh? Acá está. Ahí lo comparto por el chat. Este es, este es un video. Que hicimos. Una vez en... También en otro video que hicimos, que cubrimos un evento que se hizo acá en Rosario, en, en tiempos pre-pandemia. Estaba la gente de PikaJuegos y ellos hacen juegos de rol de una sola hoja. ¿Tienen? Ahí en el video que pasé, está el link a su página y pueden descargarlos todos. Ahí me regalaron cinco manuales de una sola hoja, cuatro o cinco son los que explico en el video. Están buenísimos. ¿Qué me habías dicho? Las mecánicas raras ¿Verdad? Claro, bueno, esa, esas mecánicas raras son, son, Esas son algunas de uno, como Volviendo a los desafíos narrativos eh, Una de las cosas copadas que puedes hacer Es el El, el asedio combate de gran escala, esos son realmente desafíos. Eh. Los combates de gran escala son, son intensos, porque vos como DM eh, nunca vas a estar, digamos, tan al tanto de una situación como un combate de gran escala, porque vas a tener muchísimas, muchísimas situaciones, muchísimas cosas. Me acuerdo de ese día terminé destruido, pero estuvo buenísimo. Salía a volver a hacerlo, ¿no? Después otra, otra cosa que hice fue como... Ay, no sé la palabra en español. Heist. el asalto el asalto que era ellos era como si fuera una película estas de de, eh, de la gran estafa o, o ¿no? esas de, de, de, en la que un grupo de super expertos ladrones se junta rica Amorty le hace una, una joda de, de esto que son un grupo de, de gente que se junta son expertos para entrar a un lugar y sacar algo y una de las cosas que yo siempre noté en estas películas es que se hace a dos tiempos. Tenés el tiempo que están planificando y el tiempo en el que están llevando a cabo todo eso. Y, y lo van mezclando. Eh, entonces, eso lo puedes hacer en rol. Yo lo hice en Anurem y quedó buenísimo. Lo importante es que los jugadores sepan. Yo los, los agarré por sorpresa, pero... Es importante que lo sepan, así más o menos lo van llevando a la hora de planificar y a la hora de actuar. Porque vos vas a ir cambiando. Bueno, están en la habitación hablando con él, ¿sabes? Después están acá, ya llegaron, ¿qué van a hacer? Hay un enemigo en, la, en, en el frente. Y cosas así. Ese, ese, ese es un gran desafío narrativo, está buenísimo. Ah, ¿Podrá existir un mediano enano? ¿Medio enano elfo? Yo creo que sí. Habrí, había un manual muy antiguo, no me acuerdo cómo se llama, de 3.5... Que mostraba. Eh, que mostraba esta. Tenía una planilla donde las diferentes razas y, y quién se podía estar con. Nunca fue oficial, pero. Funcionaba. De hecho, eh, en. En Anurin tenemos. Tenemos uno. Tenemos varios. <risa> la entrada de la prisión, claro, eso fue. Eso fue, eso estuvo buena. Porque además después tuvieron una misión de sigilo. fue divertido. Estuvo re buena esa eso. Ahí fue cuando liberaron a un criminal. A ver. Otras mecánicas locas. Ah, fue lo de Pipo, claro, fue bueno, esa parte. Hay ah, yeah, a dos people ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? De hecho ahora de vampiro va a salir otra... Otro, un companion, van a agregar clanes La que más me gusta Rapnos. Eh, y creo que salen los Salud No me acuerdo, me lo mencionaron hace poquito Y dije, uh, ya quiero verlo Además, también, al parecer están Preparando el manual de Hombre Lobo nuevo Pero va a estar buenísimo Hay un juego divertido de jugar es Hombre Lobo eh, Sobre todo si te gustan los combates ¿no? De repente de transformarse en un Hombre Lobo Y sos una bestia gigante Con garras que va a romper Eso está buenísimo a ver, hay unas preguntas. Carlos, hoy en día ¿cuál es tu raza favorita y tu clase favorita? <risa> claro, gracias. Porque va cambiando. <risa> eh, hoy voy a decir que mi raza favorita están siendo los Tieflings y mi clase favorita es el Pícaro. Hay como para hacer. y Pícaro, queda bien. Área. Ah, en una mesa dice que el voz final era un miembro de la party Que se corrompió ¿Alguna vez hiciste algo así? Sí De hecho Hace poco en el disco me preguntaron por eso también Me preguntaron en privado ¿Cómo se puede hacer? Eh. Lo que pasó fue lo, lo hice un par de veces Tuve dos resultados El primero lo hice sin avisarle al jugador Y no le gustó al, al jugador Entonces como que se terminó ahí la aventura Fue medio un bajón Pero Eh la vez que le avisé y. cuando, cuando le estaba contando el plan, daban los ojos a esta La pregunta que me hizo fue, ¿puedo pegarles a mis compañeros? Y estaba muy contento. Y creo que si le hubiera avisado la primera vez a esta persona, por lo no menos hubiera tenido la oportunidad de decirme, no, che, nada que ver, no me gusta. Bueno, está bien. <ríe> Pero la vez que avisé estuvo re divertido genial. Lo hice muchas veces más, <risa> pero pero sospecho también de que existe la posibilidad de que la persona a vos no le avises y le encante lo que va a pasar. Estar buenísimo porque de repente que yo le, le das un poco de poder, qué sé yo, la espada brilla roja y le crecen alas de fuego y le das otra hoja de personaje y si, bueno, ahora estos son tus stats y estos son tus enemigos, le señalás a los demás. Y es probable que esa persona agarre todos los dados que tenga y los empiece a tirar. <risa> Pero si sí, la persona que no, que no quiso, no le gustó nada, se terminó la aventura ahí, se sintió re mal. No, no jugar nunca más conmigo. Era joven yo también. Éramos todos jóvenes. Eh, Carlos. ¿Exactamente qué trae Mordenkainen? Que veo que casi nadie lo usa tanto como Sanatar. Es más o menos una expansión del manual de monstruos. Trae un montón de, de monstruos y, y detalles de color de cada uno. Información de los monstruos, de las razas, mucho lore de cada uno de estos. Así que la verdad, a mí me gustó el libro. Lo que pasa es que Sanatar y Tasha lo que tienen son cosas para los jugadores. Son un montón de cosas para los jugadores. Entonces por eso hay más gente usándolos. El de Mordenkainen es más para el DM. Y seguro vamos a hacer un video de eh, Ya lo estuve viendo Lo leí bastante, me gustó mucho Seguramente vamos a hacer alguna pequeña revisión Así como hacemos nosotros Al respecto, porque está bueno <ríe> Me gustó el manual Y lo me gustó de nuevo Me gustó más que sea Que, que sea un libro de herramientas sea una aventura. <risa> ¿Cómo? ¿No? Ah, bueno, sí, creo que ya anunciaron otro libro, eh, pero a esta altura, digamos, es, es esperable que salga un libro de nuevo de, ahí de cada tres meses. Me <risa> eh, seguramente. Ah, sí, ya sé cuál el de Candlekeep Mysteries. Es una recopilación de aventuras. Es en... no enchufé el micrófono. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Hola. Creo que se escucha. Desenchufé el micrófono. Bien, genial. Haciendo... Ah, Can Keep Mystery. Es una recopilación de 17 aventuras. Creo que es una... ahí espero que haya buenas ideas para ayudar a la gente a empezar campañas. Por ejemplo, hoy, hoy que hablamos de, de Pandelver, que es la, la opción básica que es para todos, espero que ahí vengan pequeñas campañas o aventuras para gente que recién empieza y que tiene jugadores todavía, totalmente novatos. Eso suena divertido. Armamos un grupo de rol con unos amigos. Es la primera vez que jugamos. Somos cuatro jugadores y el máster. ¿Algún consejo para interactuar entre jugadores? Porque hay momentos en los que nos quedamos en blanco. Bien. Sí. Toda la parte de los personajes. Eh, eh, lo importante es que, que le creen la historia previa. El background. Lo que se... Y si vos querés interactuar con los demás. Que tu personaje le pregunte. Le pido opiniones, por ejemplo. Saben que tienen que ir a robar algo. ¿Te gustas bien con esto de robar? <risa> Dice sí, no, bueno, hay que ver. Y, y tratar de, de generar conversaciones así de esta manera. ¿Sabes que estuve pensando en lo que hicimos? Y tal vez nos fuimos de... Pasamos un poco. Robarle al mercadero me parece que fue demasiado. Y pequeñas cosas así. La charla eventualmente se va a dar. También es parte de... De aprender el juego. Cómo rolean los personajes entre ellos. Cómo roleas con el NPC. Con el NPC suele ser más fácil porque en los NPCs hay como una pequeña negociación. Vos vas a hablar con ellos a cambio de algo. Y suele ser información. Con los compañeros. No suele haber un intercambio. Además, suelen estar todos presentes a la hora de este intercambio de forma. Entonces, tal vez que tu personaje cuestione un poco lo que están haciendo. Y les pregunta de ellos las opiniones de los demás y que dé la suya. Así, el tuyo se va a conocer y vas a conocer a los demás. Los gatitos, bueno. Eh, acá creo que... Sí, acá como ven, este es una, un, uno de los castillitos que tenemos de los gatos. Lo pusimos ahí para que aparezcan y ninguno quiso aparecer. Eh, Pero ¿están bien los dos? ¿Súper bien los dos? ¿Eh? Están en el piso los dos, durmiendo. Están súper bien. Están aburridos porque ahora está cerrado todo y no pueden salir al balcón. Pero estás muy bien. Gracias por preguntar. ¿Algo más que me estoy olvidando? <risa> ah, ¿no? Eh, por ahí a Crash Woman a X, que tenías ganas de jugar vampiro. Hacelo. Espero que lo hagas, la pases bien porque Day, Day está re bueno. Pero yo a Day, Day lo considero un puente también hacia otros juegos. Hay mucha gente que le encanta Day, Day y se queda ahí y está perfecto. Pero si, si existe el interés por los demás juegos, háganlo porque no se van a arrepentir. Es simplemente genial. Conocer otros juegos es muy divertido porque además también empezás a conocer la gente que juega a otros juegos. Gente que tal vez, digamos, conoció vampiros y se quedó ahí. Y los empezás a conocer a ellos o que conoció, qué sé yo, fiasco y se quedó en fiasco. Y de repente empezás a conocer un montón de grupos de rol y un montón de gente. Y va a ser súper divertido. Bien. Ah, gracias, gracias Cuando empiecen a jugar, por favor, contanos Y, y si tenés preguntas, hacenos por... Todos vamos a mejorar Empanadín Bien, esta es una pregunta que me hizo Bachi recién Como para cerrar el stream ¿Qué juegos tengo pensado jugar este año? ¿No? ¿Esa la pregunta? Bien ¿O Day Day va a ser? Porque tenemos la aventura de Day Day ahí los Martes ¿Quiero jugar Star Wars? Estoy fanático de Star Wars Últimamente, estoy viendo una serie animada Re vieja de Cartoon que se llama Clone Wars que buenísima, yo no sabía que era tan buena. Eh, además, Max es súper fan de Star Wars. Eh, la llamada de Tulu. Quiero jugar Paranoia. Eh, mm. Quiero jugar Fiasco. Quiero jugar Cinco Anillos. La verdad que este año quiero que se panda más el repertorio de los juegos El año pasado jugué mucho de ID. Pero porque estábamos afuera de la taberna y no, no, no, no sabía, digamos, cómo organizarme otra cosa. Pero ahora, como dije, ya estamos como un poco más experimentados. Tenemos un par de niveles de youtuber y streamer. Y, y puedo, digamos, ver un poco más al futuro qué es lo que va a pasar. Para mí ya es súper divertido. Seguramente hagamos un video, o por lo menos hagamos, mostramos el, nos mostramos jugando, porque es... El, el, el sistema de juego es súper sencillo, no hay realmente una complejidad. Para, no, no. Es, es más, es más complicada la magia de Day Day que el juego entero de Paranoia. Es super... lo, lo difícil de Paranoia es mantenerlo en comedia. Que sea divertido sin parar. Pero lo vamos a lograr. <risa> ¿Eh? Sí, sí, además es súper inventivo. Te recomiendo mirar las dos series de Star Wars Clone Wars. Sí, de hecho... Encontramos una, una lista De toda la saga de Star Wars En orden cronológico Y la estamos viendo Desde el principio Porque, o sea, Star Wars Me parecía interesante a mí pero como que No tenía información al respecto y mi opinión Recaía en que Algunas pelis eran malas, otras eran buenas Pero las, las juzgaba como un único producto Pero ahora, digamos, que estoy realmente Metiéndome en el mundo doy cuenta Que es mucho más que las películas, es sumamente inmenso y hay muchas cosas que están bien planeadas. Todo esto pasó por The Mandalorian, que el Mandalorian es una serie excelente. Y si quieren leer algo similar, hay un manga muy antiguo que se llama Wolf and Co, que es sobre un samurái que va viajando con su hijo bebé. Estoy seguro que salió, el Mandalorian salió de ahí. Yo leí ese cómic, ese manga hace mucho también, está genial. Aquelarre, sí. Aquelarre, de hecho está el manual ahí atrás. Eh, Aquelarre suena muy divertido. Creo que podemos ir cerrando. Bien. Quiero agradecerle a, a, a todos por venir acá, el primer DM de Responde del Año. Muchísimas gracias. Eh, sobre todo por las preguntas que hicieron, hubo copadas. Se ve que había muchas ganas de preguntar. Eh, gente tigre... Ah, no está Luciana para las advertencias. ¿Dónde está Luciana? Eh, ¿qué está diciendo... La gente tigre, no sé. Tal vez... O, tal vez está enteros, no me acuerdo. Pero de nuevo, muchísimas gracias de nuevo. Espero que... Espero que vuelvan. El miércoles que viene tenemos de nuevo, de me responde. Y... Gracias por las preguntas, estuvieron buenísimas también, por las charlas y por todas las opiniones que dieron. Creo que nada más. Eh, Cristecas justo nos está rayando con 12 y nos estamos despidiendo. Gracias, Cristecas. <risa> justo lo estábamos yendo. Ah, eh. <risa> wow. pasó no ahí. Wow, hay alguien. Hay alguien haciendo algo más. No sé por qué el cuadro de alerta se ve abajo del overlay. Eso me re molesta. Muchísimas gracias a todas las personas que, que se sumaron recién, pero nos estamos yendo. Se terminaba el stream, no te puedo creer. Igual muchísimas gracias a Quistecas. Eh, oh, no voy a, voy a spoiler nada, pero hay unos planes en el futuro con él. Así que de nuevo. Buenas noches a todos, gracias por venir y nos vemos en el próximo stream. Chao. Ah, tendría que rayar a alguien, pero me están rayando a mí. Hoy vamos a rayar a alguien. Voy a dejarlos con el otro y voy a rayar a alguien para que sigan viendo.